¿Cuál es tu nombre? Edwin López Edwin, ¿tú eres miembro de La Parada? Sí ¿Cómo se eh, llama? Simichu la... Prode ¿De dónde a dónde viaja? De San Francisco a Santo Domingo Ok. ¿Tienen ustedes aumento en pasaje? Sí, a es, desde el sábado aumentamos ¿Cuál, eh, cuál fue la tarifa? ¿Qué aumentó? Eh, sábado y medio, aumentamos 10 pesos a $2.60, ¿me, desde, me dice desde el sábado, esto por el llamado de, con atrás del aumento. Sí, sí. es su opinión sobre el incremento de la presión pasada. Bueno, que no está bien, que no está bien el aumento. ¿Por okay. qué? Porque como está la situación en cada día más. En, la huelga de no, no son para bajar la cosa Entonces son para subir ¿Cuál es su opinión sobre el precio del pasado? Eh, no estoy de acuerdo porque subió demasiado y el costo de la vida está muy costoso. Y por eso es que hay ciertas circunstancias y los problemas sociales que tiene que resolver nuestro gobierno que está en el país. ¿Cuál es tu nombre? Edwin López Edwin, ¿tú eres miembro de La Parada? Sí ¿Cómo se llama? su Prode ¿De dónde a dónde viaja? De San Francisco a Santo Domingo Ok. ¿Tienen ustedes aumento en pasaje? Sí, a de, desde el sábado aumentamos ¿Cuál, eh, cuál fue la tarifa? ¿Qué eh, estaba a dos y medio, aumentamos 10 pesos A 2.60 sesenta desde, ¿Me dice desde el sábado ¿esto? llamando eh, con atrás del aumento ¿cuál sí, sí. es su opinión sobre el incremento de la presión pasada? bueno, que no está bien, que no está bien el aumento okay. porque como está la situación y cada día más en, en, en, la huelga es que no, no, no son para bajar la cosa entonces son para subir. Y, y por eso no, no, no, es que hay ciertas circunstancias y los problemas sociales que tiene que resolver nuestro gobierno que está en el país.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 a 260, ¿me, pasó? Desde, me dice desde el sábado, esto por el llamado, con Conatra del aumento. Sí, sí.